Si lo necesitas más tiempo, puedes renovarlo online, salvo que otro usuario lo haya reservado. ¿Y si no hay ninguno disponible? No te preocupes, puedes hacer una reserva. Recuerda seleccionar dónde lo quieres recoger. Cuando esté disponible, recibirás un aviso por correo electrónico.